Bueno, sexto bloque entonces de lo que estamos trabajando, la fisiología del sistema digestivo. Ustedes recordarán ya desde el video introductorio, venimos nombrando que el tubo digestivo tenía cuatro funciones principales, la absorción que es a la que queremos llegar para poder tener vida, la digestión que es la que vamos a poder realizar solamente para poder absorber y para ayudar a la digestión teníamos la secreción y la motilidad que eran dos procesos que nombramos que estaban altísimamente regulados. Tuvimos un video de secreciones en general, tanto gástricas como de las glándulas anexas, y ahora nos toca ver la regulación, así como vimos la regulación de motilidad, encaramos entonces ahora la regulación de las secreciones digestivas. Ustedes recordarán que cuando charlamos regulación de la motilidad, hicimos mucho hincapié en todo el control nervioso que se hacía cargo de la motilidad. Y ahí hablamos de un sistema nervioso entérico que estaba formado por lo propio del sistema digestivo, lo intrínseco. Esto eran las células intersticiales de Cajal, pero también los plexos de Meissner y de Auerbach que estaban en la histología que habíamos nombrado en el tubo digestivo. Y ahora también habíamos hablado del sistema nervioso autónomo, es decir, la parte extrínseca que estaba formada por el simpático y por el parasimpático. Ese era el control, esos eran los actores principales en el control de la motilidad. Para el control de las secreciones, el sistema nervioso entérico no va a tener tanto protagonismo, pero sí lo va a tener el sistema nervioso autónomo, que se va a comportar de la misma manera que regulaba la motilidad. El parasimpático, con su neurotransmisor acetilcolina, iba a tratar de fomentar, de estimular todas las actividades digestivas, así como estimulaba la motilidad también va a estimular las secreciones de las glándulas anexas y va a estimular la secreción de ácido clorhídrico en las células parietales estomacales. El simpático, por su versión antagónica al parasimpático, con su neurotransmisor adrenalina iba a hacer lo contrario, iba a tratar de frenar estas secreciones porque el tubo digestivo no tenía tanta importancia para nuestra fisiología en las situaciones que el simpático se activa, que eran las situaciones de lucha o de huida. Entonces, primer nivel regulatorio de las secreciones digestivas, el sistema nervioso autónomo, el parasimpático estimulándolas, el simpático frenando o disminuyendo su producción. Ahora, nos metemos de lleno en el otro nivel, que para ustedes es nuevo, de regulación de secreciones digestivas, que es el control hormonal o endócrino del sistema digestivo. Como ustedes ya saben, porque hemos charlado en comunicación celular, los estímulos, hay células que tienen capacidad de censarlos, censan estímulos y elaboran mensajes para avisarle a otras células del estímulo que ellas están censando. Este mensaje, según a dónde se vuelque, se llamará de distintos tipos, pero el mensaje cuando se vuelca sangre se llama hormona. Hormona, habíamos dicho que era un mensaje que se vuelca a la sangre, y entonces estas células son para nosotros células enteroendocrinas, porque están en el tubo digestivo, pero tienen la capacidad de volcar hormonas a la circulación sanguínea para que esta hormona actúe como mensaje y llegue a distintas células que sólo van a poder ser interpretados por las células que tengan un receptor para esta hormona. Entonces, toda célula que tenga un receptor para esta hormona entenderá el mensaje que la célula enteroendocrina le envió y podrá emitir una respuesta para responder frente a este estímulo que hizo liberar esta hormona. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que nosotros vamos a estudiar dentro de hormonas digestivas? Vamos a hacer, no, vamos a hacer mención por ahí a las que tienen un papel muy trascendente en esta fisiología que es gastrina, histamina, secretina, colecistoquinina y somatostatina. Comenzamos entonces con gastrina, una hormona que es producida por las células G. Las células G están en el estómago. Y estas células responden a la distensión del estómago cuando estamos recibiendo el alimento. La gastrina sale a la circulación sanguínea como toda hormona. ¿Y cuál es su acción? ¿Qué le va a decir a las células que tengan receptor para gastrina? Bueno, que está llegando el alimento. Entonces hay que producir ácido clorhídrico. ¿Quiénes van a ser sin duda las principales que tengan receptor para gastrina? Las células parietales del estómago que eran las encargadas de producir el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es la función principal de la gastrina? La producción, el aumento de la elaboración del ácido clorhídrico por las células parietales estomacales. Pasamos ahora a la segunda hormona que vamos a estudiar, que es la secretina. La secretina es una hormona producida por unas células que se llaman células S. Como habrán visto, células G de gastrina, células S de secretina, estas células están en el duodeno y el estímulo que activa las células S para liberar la gastrina es la presencia de contenido estomacal en el duodeno. ¿Cómo nos damos cuenta que está llegando el contenido estomacal al duodeno? Porque el contenido estomacal, nuevamente lo remarcamos, es muy ácido. Entonces la presencia de protones cuando baja el pH en el duodeno hace que las células S empiecen a liberar secretina y entonces la secretina salga a la circulación. ¿Quiénes van a tener receptores para secretina? Fundamentalmente, las glándulas del de la parte exócrina que charlamos del páncreas. Porque el páncreas, en su, en su secreción, liberaba bicarbonato para venir a neutralizar en el duodeno todos los protones que estaban llegando de la luz gástrica. Entonces, si el estímulo es lo ácido que está el duodeno por la llegada de protones del estómago, la respuesta celular, gracias a que la secretina envió el mensaje al páncreas, extraer bicarbonato para neutralizar entonces estos protones y tratar de volver el pH a un valor no tan bajo como sería el del contenido estomacal para proteger al duodeno. Arrancamos entonces ahora con colesistoquinina, otra hormona de las entero enteroendocrinas. Entonces, la colesistoquinina también es liberada por células en el duodeno, otras células que pueden volcar hormonas, y estas células son activas, cuando hay presencia de grasas, cuando el contenido alimenticio es alto en grasas y llegan ácidos grasos al duodeno, ahí es cuando estas células van a volcar colecistoquinina a la circulación. La colecistoquinina nuevamente activará las células que tengan receptores para colecistoquinina, que esta vez son varias, pero las principales están en la vía biliar. El hígado produce bilis continuamente, pero ¿dónde se almacena esa bilis? Esa bilis está almacenada en la vesícula biliar y la colecistoquinina es la encargada principal de indicarle a la vesícula biliar una fuerte contracción para que toda la bilis que ella tiene almacenada pueda llegar al duodeno. Otro órgano que recibe colecistoquinina es el esfínter de ODI, que es el esfínter en la segunda porción del duodeno, que cuando recibe colecistoquinina se abre para que la bilis pase al duodeno y entonces lleguen las sales biliares encargadas de emulsionar entonces este contenido alimenticio tan rico en ácidos grasos que estaba en el duodeno, despertando la liberación de colecistoquinina. La colecistoquinina además tiene receptores en el estómago donde tratan de bajar el pasaje de grasas hacia el tubo, hacia el intestino delgado. El estómago tiene un vaciamiento gástrico que entonces la colecistoquinina ralentiza y hace que sea más despacio para que entonces el duodeno tenga tiempo de ir mezclando con las sales biliares las grasas y no nos queden sin absorber todos estos lípidos. Además, otro órgano que es importante que tiene receptores para colesistoquinina es el hipotálamo a nivel de los centros de regulación de la ingesta, porque la colesistoquinina es una señal, entonces a corto plazo, de que recién hemos comido y de que entonces habría que bajar la ingesta. Eso entonces es colecistopinina, hormona súper trascendental en fisiología de digestivo. Pasamos a la cuarta, que es la histamina. La histamina se libera en el estómago, células neuroendocrinas van a liberar este, neurotransm este neurotransmisor en algunas, en algunas situaciones de fisiología, pero que en este lugar se comporta como una hormona y también va a estar regulando en las células parietales, al igual que la gastrina, la producción de ácido clorhídrico. Tanto gastrina como histamina estimulan la producción de ácido clorhídrico para que se vuelque a la luz estomacal. ¿Cuál es el estímulo para que las células liberen histamina? La misma gastrina. Otro efecto de la gastrina es en estas células neuroendocrinas estimular la producción de histamina para seguir entonces produciendo ácido clorhídrico. Por último, hablamos dos palabritas de la somatostatina que es una importante hormona en todo digestivo porque es una hormona que va a frenar todos los procesos. La somatostatina es una hormona inhibitoria que está producida por las células D de la mucosa gastrointestinal. Tanto en el estómago como en el intestino hay células D y cuando los procesos digestivos ya están activos van a tratar de verse frenados para que no tengan una activación excesiva por esta hormona somatostatina. Así entonces dejamos bien en claro el papel de las hormonas en circulación digestiva y en todos los procesos de nuestra fisiología digestiva y recordamos que no solo ellas son, la encar son las encargadas de regular las secreciones sino también lo hace el sistema nervioso autónomo.